Nacional. No se especificó a qué se referían eh, claramente. Pues hoy martes, eh, desde la Casa Nacional, la fracción de lola Fernández estaría estableciendo su posición en torno a lo que pasará en lo adelante en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ya vamos a dar inicio a lo que es la rueda de prensa del Comité Político del PLD. del comité estamos hablando del diputado Merán eh, están haciendo su entrada otros dirigentes del PLD el pancada del ex presidente Leonel Fernández también está Bauta Rojas entre los altos dirigentes Franklin Almeida entre otros que ya llegan en comisión para ofrecer los detalles a los medios de comunicación. Se han colocado ya para nosotros entre seguimos acá llevando las principales informaciones, todo lo que puede acontecer en el marco, repito, de esta rueda de prensa de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente del bloque de Leonel Fernández. Copia esa ¿sí? carta. Ya te repartido. nada de cara no. No, no, no. cara no, no. No, Tu vou apresentar. Y aquí damos el paso al compañero Rafael Núñez, que va a hacer la introducción de esta rueda de prensa. Muy buenas tardes, amigos de los medios de comunicación, tal como decía el compañero Héctor Nido, esta conferencia de prensa está presidida por el ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Azulchete, se dirá de vocero el compañero Ramés Jiménez, quien es director la campaña del presidente Leonel Fernández. Están presentes también miembros del comité político Bauta Rojas Gómez, el compañero Franklin Almeida García, Abel Martínez y demás compañeros que están aquí en la mesa. El procedimiento que vamos a utilizar el compañero Gadamer eh, Jiménez va a leer el documento. Ya nos hemos puesto de acuerdo con los periodistas que están en esta cobertura han escogido ellos tres que van a hacer preguntas. Permitimos las tres preguntas, los periodistas se pusieron de acuerdo, me pasaron los nombres y esas respuestas las van a tener de parte del ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Alvarez. Eh, dicho eso, dejamos a que el compañero doctor Radamés Jiménez lea el documento y después pasamos a las tres preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, compañeros miembros del Comité Político, compañeros miembros del Comité Central, compañeros legisladores, compañeros todos y amigos de la prensa. En el día de ayer, un grupo de compañeros de la alta dirección política de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por nuestro secretario general, compañero Reinaldo Pared Pérez hizo un pronunciamiento público en el que manifiesta su preocupación por los niveles de conflictividad que se expresan dentro de nuestra organización así como su interés de preservar la unidad de la familia peledeísta. Compartimos esos criterios emitidos por nuestros compañeros de la más alta dirección. Sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva, con el único propósito de hacer posible un tercer periodo presidencial continuo. Los compañeros participantes en la rueda de prensa sostuvieron que el compañero Leonel Fernández y quienes formamos parte de su estructura de apoyo no respetamos las decisiones tomadas organismos del partido, desconociendo así, según ellos, el principio de centralismo democrático, según el cual la minoría se subordina a lo que decida la mayoría. Nos preguntamos, ¿a cuáles decisiones específicas se refieren los compañeros encabezados? por nuestro secretario general. ¿Ha habido alguna decisión del alto organismo del partido para que haya un apoyo a la reforma constitucional? Sobre ese particular, la única decisión tomada por los altos organismos del partido fue el pacto de 15 puntos, suscrito por todos los miembros del comité político y ratificado por el Comité Central y la Asamblea Nacional de Delegados en el año 2020. Todo esto, todo esto confiere a esa decisión a rango orgánico y estatutario dentro de nuestro partido. Lo que significa que para poderlo modificar se requeriría la convocatoria de un Congreso Nacional de nuestra organización política. Más aún, esa decisión fue homologada mediante sentencia 01815 de fecha 18 de septiembre del año 2015 por el Tribunal Superior Electoral y adquirió la cosa, la realidad de cosas irrevocablemente juzgada. Por otra parte, como consecuencia del acuerdo arriba referido, se produjo una reforma constitucional en el año 2015, cuyo artículo 124 reza así. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo, el Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República. En adición a esa norma de nuestra Carta Magna, se le añadió el vigésimo transitorio que dice así, en el caso de que el Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo, para el periodo constitucional 2016-2020 no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo ni a la Vicepresidencia de la República contrario a la idea de una nueva reforma constitucional para permitir un tercer periodo consecutivo lo que el ordinal segundo del pacto orgánico y estatutario suscribe, suscrito en el año 2015 plantea es lo contrario dicho ordinal precisa lo siguiente se acuerda respaldar e iniciar oportunamente, a través de la representación legislativa de nuestro partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para una reforma de la misma a futuro. En esa disposición es esa la disposición que debe cumplirse en el Partido de la Liberación Dominicana, la que estamos defendiendo los compañeros que hacemos causa común con el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y a la cual, para ser enteramente respetuosos de nuestra institucionalidad, esperamos se sumen también los demás miembros del comité político. En un sistema democrático se requiere que para darse o modificar la constitución se diálogo, la participación y la construcción de consenso de todos los sectores y expresiones políticas de la sociedad, que es lo que le confiere el carácter de legitimidad. Eso fue exactamente... Lo que, hizo, lo que se hizo en la Reforma Constitucional del año 2010. Por lo cual, esa reforma significó un pacto representativo de la voluntad del pueblo dominicano, diferente al caso de lo que se quiere o se pretende realizar en la actualidad. En ese sentido, en las actuales circunstancias, resulta improcedente imponer una reforma constitucional cuando el 70% de la población dominicana, es decir, que de cada 10 dominicanos, 7 han manifestado de manera consistente en los últimos dos años su oposición a la misma. También cuenta con el firme rechazo de los distintos sectores de la sociedad civil, y la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. De modo que no hay una forma legal de obtener las dos terceras partes requeridas en la Asamblea Nacional Revisora para la realización de dicha reforma. Reiteramos, reiteramos, nuestra firme voluntad de seguir acompañando al pueblo dominicano en la defensa de la Constitución y la democracia. De manera pacífica y legal, en defensa de la Constitución, todo en contra de la Constitución, nada. Muchas gracias. La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana ha reglamentado su plazo y en el caso de los candidatos a la presidencia de la República que son preseleccionados pre pre por el Comité Central fijó la primera semana de agosto de manera que primero en, ahora en la última semana eh, se han inscrito los candidatos de senadores, de diputados, de alcaldes, de regidores, pero la propia Comisión Nacional Electoral ha fijado para la primera semana de agosto ese plazo. Gracias, doctor. Usted, Juan Francisco Herrera de RNN. Eh, la pregunta va... los estatutos del partido eh, son muy claros eh, y además la propia la propia ley de partidos políticos y agrupaciones políticas lo señala eh, cualquier sanción disciplinaria que adopte el partido eh, primero tiene que haber un organismo disciplinario una comisión disciplinaria que estudie el expediente. Tiene que haber también de manera que el Comité Político si es lo que pregunta el Comité Político no tiene atribución para impulsar para, para, para expulsar a ningún miembro del partido. Tiene que haber un juicio disciplinario va a someter o no la reforma, no nos corresponde a nosotros eh, responder esa pregunta, tendría que responderla a aquellos que tienen ese interés, pero nosotros, el interés nuestro precisamente, es precisamente que se la construcción por el respeto a la condición y al documento de de Rafael Alburquerque y varios dirigentes del PLD en torno a la situación interna que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana, en el marco de las aseguran los altos dirigentes del PLD que ellos abogan por la unidad de esta organización política pero eh, abogan porque se respete la constitución de la República Dominicana contrario ...a las pretensiones del bloque de China... ...que abogan por una reforma constitucional... ...para abrir paso a una reelección. Con estas declaraciones... ...sencillamente se intensifica... ...la lucha interna... ...del partido de la liberación dominicana, PLD... ...al ser cuestionado al Bulquerque ...que sobre una posible división interna... Eh, ...manifestó que eso le correspondía... ...al otro bloque que no ha cumplido con lo establecido... ...en el pacto de los 15 puntos en el año 2015. Desde la Casa Nacional del PLD... ...continuamos nosotros llevando todas las incidencias... ...ante esta situación, el documento que fue eh, leído... ...por los miembros de, del PLD del bloque de Leónel Fernández... ...asegura que en la rueda de prensa de ayer... No se estableció claramente los parámetros y eh, lineamientos a seguir en el Partido de la Liberación Dominicana. Aseguran ellos y así textualmente eh... Lo escrito hoy dice, compartimos los criterios emitidos por nuestros compañeros de la más alta dirección. Sin embargo, discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y ex expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una reforma constitucional consecutiva con el único propósito de hacer posible un tercer periodo presidencial continuo. Parte de lo establecido en respuesta a las declaraciones de ayer de algunos miembros eh, del Comité Político del PLD eh, en un documento leído ayer por el secretario general Reinaldo Pared Pérez. Esto es respuesta, repito, a lo establecido ayer en el marco de las declaraciones de la rueda de prensa del Comité Político del PLD. Esta es la situación que se vive desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana donde acaba de finalizar la rueda de prensa eh, con los medios, diversos medios de comunicación. Hay un punto claro también que hay que resaltar en el marco de, de esta declaración pública y es donde ellos hacen referencia al artículo 124, donde establece el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, que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 a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro. Eso es parte de lo que establece el documento entregado a los medios de comunicación por altos dirigentes seguidores de Leonel Fernández. Finalizaron diciendo que reiteran la posición firme y la voluntad ir acompañando al pueblo dominicano en la defensa de la constitución y la democracia de manera pacífica y legal, en defensa de la constitución, todo en contra de la constitución, nada. Fueron las últimas palabras de los dirigentes del bloque de Leonel Fernández este martes en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a intentar nosotros conversar. Dale, dale. Vale, Samuel, Samuel, Samuel. Vamos nosotros a intentar eh, cuestionar al ex procurador de la república. ¿Se intensifica con esto también, la lucha también. en el ¿también? PLD? ¿Se intensifica, ¿Se intensifica la lucha en el PLD con esas declaraciones? Profesor, profe, bien. Con usted siempre. Es que es difícil. pero bien. De... ¿Ven? Eh, imposible alguna reacción. Ellos aseguran que han hablado ya en, en la carta que han entregado los medios de comunicación. No, el profe no va para adentro. No va para Era finalizado, repito, para los que han sintonizado ahora la rueda de prensa de la Casa Nacional del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Al fondo pueden ustedes eh, visualizar la gran cantidad de dirigentes que se han concentrado en apoyo al expresidente Leonel Fernández este martes desde la Casa Nacional. A su salida los dirigentes... No ofrecieron más detalles y contestaron las preguntas fuera de la rueda de prensa los medios de comunicación. A ustedes agradecer la sintonía agradecer esta cobertura total de Telenor desde la Casa Nacional del PLD, desde tempranas horas, desde el Congreso Nacional de la República, donde la mañana de este martes también se escenificaron diversas manifestaciones, como es el caso del dirigente del PLD, Johnny Ventura, eh, y un incidente ocurrido al mediodía con algunos agentes policiales que se negaban a que este y una comisión de artistas plásticos penetraran donde se estaba firmando el libro en contra de la reforma constitucional para pintar un mural. Agradecemos la sintonía a través de Telenor, Canal 10 y todas sus frecuencias, y a través de nuestra página digital, telenor.com. Mientras tanto, regreso con ustedes a los estudios más tarde con más informaciones en NTN.